Pa, pa, pa. Bueno, Activision, esto, esto es lo que yo explico, miren Vamos a entrar aquí a, a cuenta Activision Voy a cerrar sesión de todo lo que De todo lo que yo he in iniciado, miren Yo yo entro dos modalidades en Activision Uno, pongo mi correo A les explico a ver. Aquí está mi correo cualquier y aquí está. pongo a iniciar sesión. Ya. Me voy aquí a perfil y este es mi dato de mi correo correo de Activision. Ve. Tengo aquí la cuenta de. No tengo de vincular. No puedo vincular el Battle.net. Eh? No lo puedo vincular porque te da. Ahorita le voy a aplicar mi problema. Información básica. Este es mi correo, mi cuenta propia de Activision, la propia, la que yo tengo. Ven, aquí está mi dato, igual que @gmail.com, ¿ya? Y entonces tengo este problema, voy a hacer la sección. Y en vez de iniciar sesión con mi correo electrónico, inicio sesión con con Battle.net. Ahí es el problema que yo tengo muy grande. Ya, aquí está la cuenta, aquí está mi correo y pongo in, iniciar sesión con Battle.net no sé si me hago entender, este es el problema que yo tengo ya, ahí se inició automáticamente porque yo lo había iniciado más antes con mi correo y mi contraseña que es la misma que uso en el Battle.net el mismo correo, ¿me entienden? ok y entonces ahora hago esto me voy a perfil ahorita mi nombre, no sé, esto se cambia el nombre constantemente no entiendo por qué, información básica caminante y este no es mi correo, quiero editarlo y, y, y o sale mandar un código Pero yo no lo puedo, no sé quién es esta persona ¿Me ¿entiende? Y aquí está Caminante, que es el mismo ID que tengo en el Warzone Voy a abrir el Warzone para que ustedes puedan ver Y, y eso es lo que yo trato de explicarle a ustedes Vamos a ver aquí, Caminante, Chas este va lo quiero vincular a mi cuenta Cuenta Activision, no esta otra, en esta otra no me deja ingresar, no me deja ir a Play, no me deja ir a, a, a Steam, a ninguna plataforma, me tiene no sé quién es ese es correo Esto es lo que yo trato de explicarles a ustedes Pero no creo que me puedan entender Por eso les estoy haciendo este un video Ay tu mío, que está tanto esto en, en abrir Para un montón, la verdad, no lo voy a negar. Está abriendo ahí, está, está abriendo el Call of Duty. No sé, siempre con recién me he dado cuenta que tengo este correo que no puedo vincular este correo de la forma que yo inicié en el Battle of Night, con Battle of Night Activision. No puedo darlo de baja porque está una cuenta. Extraña, no puedo quitarla, no puedo eliminarla, es un correo que no es mío, o sea, no son mi correo. le voy a mostrar ahorita a qué punto yo quiero llegar con ustedes con el teclado, omitir ve, entro normal al Warzone, tengo pase de batalla, puedo jugar, puedo hacer todo. Pero me voy aquí a configuración, cuenta de red, cuenta Activision. Muestra el detalle. ¿ven? Aquí está mi ID. Y aquí está Caminante. Y está este problema que tengo aquí. Es este correo que no es mío. Yo quiero que me quiten este correo. No es mío. No puedo cambiar nada de esto. No puedo ir más tiempo que este correo no es mío. ¿Me Está vinculado a esta cuenta. A este correo que no es mío. ¿Me Ahora me voy acá me voy a navegador y aquí está esto lo ven? y pues y, y aquí está mi vinculación de cuenta y aquí está vinculado mi battlenet caminante 11412 entonces no lo puedo poner desvincular porque me ha dado un código ese correo que no es mío entonces yo voy a ir aquí al Battle Battle caminante ven Ahí está este es mi battlenet pero no, no sé cómo eliminar. Yo, yo solo le pido a ustedes que, que me borren el correo aquí en preferencia. Que este correo lo eliminen y pongan el que es de verdad mi correo, que es walkers 3030 com. Entonces, mi correo es este de aquí. Este es mi correo de verdad. Pero no puedo hacer nada por ese problema que tengo.